Mira, hay una de las cosas que, que a mí más me gustan y es cuando la gente, cuando se pone a hablar conmigo empatiza y en vez de ponerse a la altura que está de pie o, o, o aprovecha y coge una silla o se pone en, en cuclillas porque es que hay veces que me duele el cuello de estar ahí siempre mirando para arriba. Es normal, me pasa a mí que la gente es mucho más alta que yo. Ah. Entonces, entonces nos sentimos identificados.